Amigos, en la, en la viña del señor hay sitio para todos. O eso dicen. Para los negacionistas, para los ponis... Eh, para los unicornios, aunque no existan. Pero bueno, como hay tanta gente rara, pues también se pueden auto percibir como, como un, un unicornio. Y pues, bueno, pues tira para adelante como un unicornio. No sé cómo viven los unicornios ni qué comen, pero bueno. Supongo que lo mismo que los caballos. Eh, entonces... Cuando uno entra en Twitter y ve que la gente sigue R que R, ¿eh? es más, sacando capturas, aquí como Alejandro, por ejemplo, o sea que, que hoy es el primer día que lo juega, digo, hombre, pues si lo hubieras jugado el día 2, <risa> hubieras visto tú... Eh, vamos, y aún así dice, tiene sus fallos. Algunas texturas tardan en cargar. Todas las texturas tardan, pero bueno, pero vale, venga, sigamos. Es que Y otras son muy borrosas. Coño, ¿eso es un fallo o no es un fallo? ¿Eso es un fallo o no es un fallo? Sigo. ¿Hay algún bug y la IA de los enemigos humanos? La IA de los enemigos y la de los humanos, ¿no? Sí que es algo torpe. Bueno. Pues para, para la reacción, pues se ve que a lo mejor no ha sido tan exagerada. Sigamos. Eh, la, ...la inteligencia artificial de los enemigos y de los humanos... ...sí que es algo torpe, pero es divertido... ...tiene buena ambientación y jugabilidad... ...eso... Mmm, ...sí... ...estoy de acuerdo... La, ...menos la jugabilidad, porque la jugabilidad es nefasta... ...evidentemente, pues sí. ...vamos a ver, la jugabilidad cómo va a ser buena... ...si las IAs de los enemigos van mal... ...por lo tanto me estás dando la razón... ...de una manera o de otra me estás dando la razón... ...como aquí... ...también me estás dando la razón diciendo... Quitando los gráficos y la IA... O sea, quitando el juego entero, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo va esto? Quitando los gráficos y la IA... O sea, los, los, los enemigos... El juego está de puta madre... Bueno. Por suerte, este... Eh, esta locura transitoria... De los... Más radicales de Xbox... Se quita con dos guantazos... El primero lo ha dado Phil Spencer... Se lo dio ayer, le dijo, mira... Candy Crush... Genera entre 1,5 y 1,3 billones, billones, mientras que el Call of Duty, de la misma marca, bueno, de, la, de, de la misma compañía, aunque no es de King, genera en unos 700 y 800 millones anuales. Por lo tanto, a todos los que estáis con la tontería de... Ah, pues el juego no se ve tan mal. Coño, estamos en el día 6. Algo han mejorado un poco para que tú puedas jugarlo. Porque de salida... Te aseguro que eso era un desastre. Miraras por donde miraras. Y sigue siendo un desastre. Está roto. Lo vuelvo a repetir. El que no. El... Estoy viendo que cada uno interpreta las cosas como le da la gana aquí en Twitter, o sea que, digas lo que digas, incluso da igual lo que ha dicho Phil Spencer, porque han cogido y, han y, y sus propias palabras, tanto los de Play como los de como los más radicales de Xbox, y han mm, hecho sus propias interpretaciones de sus palabras, y digo, carajo, tan difícil, lo no es, es cuestión de, de, de aceptar, lo obvio, lo que se ve, lo que es tangible, esto está mal, ya está. O sea, ustedes imaginaos a Phil Spencer viendo el, el, el, el juego, a ver cómo ha salido. A ver cómo ha salido este... este no, ¿Esto qué coño es? O sea, que lo primero tiraría el mando y, y, y se pondría como loco a llamar y lo diga. Pero, literalmente. Ha dicho que va a revisar todos los juegos antes de que se saquen. Ha dicho que perdonan, que perdonen por el estropicio de Redfall. Cosa que los más radicales, los niños hamsters de Xbox, que también los hay, no lo van a reconocer nunca. Porque Dios sabe que solamente Xbox es la mejor y ya está. Y sí, Xbox es la mejor... Tiene la mayor potencia, es una de las mejores consolas, tiene una estructura, un hardware que ya más quisiera tener la PlayStation, pero de qué me sirve, como dije ayer, que vaya o que pueda ir a 4K y a 120 frames por segundo si el juego no va a ese estándar de calidad, que no es que lo exija porque quiero eh, graficazos, como dicen algunos. A los que le tengo que recordar que el Counter Strike, por ejemplo, que es un juego de PC, es un juego que ni siquiera los creadores le dan soporte y aún así se ha creado una comunidad en ese juego que todavía eh, se mantiene, incluso hasta crean sus propias actualizaciones para seguir jugando. Ahí es donde se ve eh, realmente cuando... Alguien es un jugador. Aquí muchos van de jugadores, de que somos yo soy un gamer, yo no, no, no, sí, tú mucho todo mucho gamer. Mucho gamer, pero poco poco. Pero poco poco, porque después ¿qué? ¿Te vas a comprar el juego o solamente te lo vas a pasar en el Game Pass? A mí yo una de las cosas y por esto defiendo mucho también el Game Pass es el poder disfrutarlo y decir mira Redfall que Qué mal no lo compro o dentro de unos meses cuando ya estén la, todas las actualizaciones que quiera digo mira ahora ya está más jugable se ve mejor todo las texturas la, las han optimizado aparte ya está eh, ya está en versión gold pero tal y como salió desde luego era injugable decir lo contrario es llevarle la contraria a la propia comunidad o sea le estáis diciendo a todos os estáis engañando o estáis engañando a los demás ...estas son las notas de, de, que le han dado la gente... ...de Xbox al juego... ...así que todo el que esté a favor... ...del juego... ...desde luego no forma parte... ...de, de Xbox... ...punto y pelota... ...no tengo nada más que decir amigos porque... ...tengo que asumir... ...o mejor dicho digerir... ...la idea de que el Vengador tóxico... El ...yo, yo... ...Toxgamer... Eh, voy, a ir a, a ver, voy a ir a la comunión de mi sobrino Pero me ha hecho muchas gracias el nombre del sitio El, el, el mono A verlo no, sí, Lo voy a buscar porque Porque vaya tela de nombrecito os, os lo digo en serio, vaya tela de nombrecito La tortuga Molona Ya más o menos sé yo por dónde por dónde está la tortuga Molona Tiene que estar por los por lo, Bueno y, y además con la dirección por cierto, gracias chiqui eh, bueno pues nada, pues iré a, a la tortuga molona me haré alguna foto con con los a ver, espero por lo menos, a ver, espero por lo menos comer bien quiero decir que no me maten de hambre con una mini hamburguesa, porque claro al niño la hamburguesa le queda grande en su mano, pero pero a mí a los niños, el niño que ya está, ya no, ya está grande tampoco está, se puede comer una hamburguesa grandecilla de, de estas de, de Burger King bueno, nada amigos que, en fin si realmente queréis mmm, hacer algo por, por Xbox si realmente os gusta Xbox y pensáis que el, el proyecto que están llevando a cabo en Xbox merece algo más no solamente que unos graficazos sino una verdadera calidad que sí que puede aportar porque la consola tiene para poder aportarla no hay razón para no hacerlo como tampoco para darle like a este vídeo comentar y suscribiros al canal y nada, también remarcar que no me han dejado grabar más se ve que en, en Twitch le han prohibido que grabe el Redfall Dios sabe por qué pero bueno, vuelvo a poner la nota que le han puesto, que le hemos puesto mejor dicho, al juego por mucho que en Twitter y en los foros vayáis con la guerra a otra parte vayáis con vuestra guerra a otra parte os autoengañáis eh, y lo que queráis pero yo creo que la gente que no está tan pendiente a Twitter ha votado con sinceridad ...estas cosas... ...no... ...ni les va ni les viene... ...y estoy totalmente de acuerdo también con... ...con lo que dijo Phil Spencer ayer... ...o sea nosotros... ...como, como marca... ...la marca de Xbox... ...tiene que tener una... ...una presencia... ...que cuando tú la veas... ...antes de que la veas llegar... ...digas... ...Xbox... ...está cerca... ...lo siento... ...y esa sensación... ...provocársela... ...también al al público es difícil y es una cosa que bien han hecho como dijo Phil Spencer compañías como Nintendo o como Sony. Entonces, en ese sentido tienen eh, digamos más facilidad o más repercusión en poder llevar a cabo pues ciertas operaciones en el tema de los videojuegos. Mi consuelo, por lo menos, es que eh, desde luego mmm, Phil Spencer no es un idiota y es un gran gamer y él es el, el primero en, en ver que el juego está roto y en saber qué es lo que se tiene o no que arreglar y no todos estos cuñados que estoy escuchando que luego van de que me gustan mucho los videojuegos pero eh, juego al Redfall, aunque esté roto. Y aunque la IA y tal, se vea fatal. Pero soy. Pero es que yo voy más allá. Es como, no sé. Es como. Bueno, como ponerse en plan trascendental, ¿no? Como si hubiera subido a un escaño superior. Pues no, hijo, estás en la tierra con el resto de terrícolas y estás en una red social donde todo el mundo se echa mierda unos a otros. ...y que eh, hay nula comprensión lectora... ...y sobre todo... ...eso se ha visto con las palabras de Phil Spencer... Ha ...había una, una nula comprensión lectora... ...cada uno... ...ha tomado las palabras de Phil Spencer... ...como les ha dado la gana... ...y esto también hay que decirlo... ...bueno, no sé qué es lo que opináis ustedes... ...si hace falta... ...hago otro vídeo donde ponemos las... ...palabras... ...concretas... ...y vamos desgranándolas poco a poco... ...por mí perfecto... ...lo haremos si hace falta... Fijaos como hoy ni hay tendencias de Redfall, ni hay tendencias de nada. Porque no hay noticias, aunque esté en tendencia PlayStation, fijaos, cuando entréis en la tendencia de que no vais a encontrar ninguna noticia nueva. Bueno, aparte de... Bueno, va a decir, vais a encontrar una noticia buena. Buena no, porque buena no es la noticia eh, que la, dice el propio Peter Obo, dice los dos estudios que hacen exclusivas de Playstation ahora cerraron en el lapso de dos meses estudio de Square Enix Luminous Production y estudio de Sony Interactive Entertainment Pizzer Opus otro más que también ha cerrado esto se añade a Vendo Studios, a Japan Studios y... Y a Bungie <risa> ya hablaremos de eso, mañana si queréis hablamos de Bungie me interesa el tema de, de, de Bungie y qué es lo que ha pasado con todo esto, porque al principio parecía que todo iba a favor de Bungie y no, no va haciendo nada, ¿tendrá algo que ver con esto la señorita de javi No sé, lo veremos mañana, nos vemos, hasta la próxima amigos.